¿Qué está haciendo Nicolás? Siendo una historia. Acaba de tirar una data real-sí red real qué onda esas medidas? Re lindas. Son escandalosos. Bueno, bienvenidos todos de nuevo. Hoy es... Uh, rock and roll. Tiré la lata con agua. Querer volver a YouTube, sale mal. La introducción ¿sí va a tener que hacer así. es 26 de diciembre, pasó la navidad Hace muchísimo, muchísimo que no subimos videos, lo re sabemos Estuvimos trabajando un montón en Tienda Chill Ya les vamos a contar un poquito más de eso también Con La idea que se le ocurrió a Sofi y nos parece que está muy buena Es empezar a hacer daily vlogs mostrando nuestro día a día Se suponía que íbamos a grabar, estaba todo re lindo Y tiramos la lata de agua a la mierda, así que hay que secar, ¿no? Bueno, la fiesta nos dejaron un poco tirados En cuanto al cansancio Abatidos. y todo eso No sé ustedes cómo pasan la navidad Pero nosotros siempre nos juntamos en familia y comemos, comemos, comemos, y comemos y comemos Para el día de hoy esperamos salir un poco a la ciudad o no sabemos a dónde y a mostrarles foto, Pensamos volver con todo más que nada con estos vlogs diarios que no sabemos cómo van a quedar porque bueno, es un intento remoto, Eso, nunca man. lo hicimos primera prueba pero estamos muy contentos porque hace unos días eh, nos llegó un mensaje de un conocido diciendo que iba a salir a caminar y que vio uno de nuestros videos anteriores Ay. y miren lo que nos mandaron Bueno, acá estamos agradecemos a los chicos de Kit and Create que Me llegamos el mundo. Gracias. Gracias. Gracias. Si bien el año ya está terminando, esperamos que todos se encuentren bien. Que el sí, año, si bien, bien no cumplió las expectativas que todos teníamos, esperamos que no haya sido tan malo por lo menos. Y queremos recibir a este 2021 que se viene. Con muchas con fotos, todas. con muchas fotos. Este fue un año donde no pudimos sacar tantas fotos como quisimos o como esperábamos. ¡Tchan! Ahí Tenemos va, una nueva cámara para probar que nos dio mi tía Está intacta Hacemos muchas fotos o hacíamos muchas fotos en film El año pasado sacamos un montón, de hecho hay un montón de videos en el canal eh, Mostrando las fotos que sacábamos, los lugares a los que íbamos Después se puso bastante, bastante caro el asunto De hecho si tienen data de lugares donde vendan rollos Donde podemos comprar rollos a buen precio en cualquier lugar del país Lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios Afuera está lloviendo esa toma fue muy mala. Pero bueno, es suya y podemos tener las cuatro estaciones en un día. Así que esperemos que mejore o si no les mostraremos lo que podemos. Esta es la cámara que nos dio la tía de sophie Es una Nikon F801. Es súper pesadita. Tiene motor de enfoque y un montón de prestaciones súper chetas. Así que estamos muy manijas de meterle el rollito y ver qué sale. Porque no se ve nueva. O sea, literalmente está nueva. Impecable. Los plásticos no pueden más de... Eso es impresionante, está nueva, nueva Literalmente nueva, está nueva. nueva Así que realmente queremos ver qué onda Para ver cómo está la cámara, cómo salen los rollitos Y después meterme más Primera parada entonces en el día de hoy A buscar unas pilas para la cámara ¿Qué pasó? No se pusieron las pilas ¡Ah! ¡Oh, ya tenemos las pilas para la cámara las pilas, vamos tarpado como uno está acostumbrado a usar las cámaras con baterías y hoy usar pilas para una cámara es como algo súper raro y anticuado y estas por suerte son fáciles porque Uf, son las comunes las de la F3 las de la F3 y de la otra Nikon que tenemos en casa son pilas que eran especiales para cámaras costaron un huevo, un ovario, lo que quieran conseguirlas esta ya es como... pues vivimos en una isla y es muy difícil conseguir cosas no tengo el cinturón, es horrible Segunda parada del día de hoy Estamos en la costa del canal Bill, Cerca del Hotel Tolkechen Vinimos a pasear a Rufa que está ahí Bueno, ahí ¿Se acuerdan que dijimos que estaba lloviendo? Ahora hay un sol que raja la tierra Hay un poco de viento también, así que... ¡vamos! No puede más, no puede más Imagínate si así nada en el agua que está helada, Imagínate cuando estemos en zonas de calor que naden ríos, lagos, con calorcito, se vuelve loca No, vuelvo loco Próxima parada, la casa de mis viejos Y ahora sí estamos en la casa de mis viejos, vinimos por dos motivos el primero es porque teníamos hambre y teníamos que venir a comer, nos había quedado comida de Navidad ¡Aguante la comida recalentada de Navidad! Y segundo, porque como vieron hoy en las primeras tomas, no estamos donde solemos estar Estamos en la casa de mi vieja, mi vieja se fue de vacaciones a visitar a la familia Córdoba Así que estamos cuidando la casa, la gata y el auto A los que nos preguntan por la camioneta, acá está Todavía no la estamos andando porque no tiene RTO Y nos da cosa que nos agarren, nos paren no tenerla y ¡ah! la secuestren nos falta todavía arreglar un par de cositas. De las cuatro luces andan tres. Nos falta la de marcha atrás. Todavía no logro sacarla ficha de qué es lo que no anda así que tenemos que seguir probando con eso tenemos una pérdida de aceite que nos preocupa un poco pero creemos que se va a resolver dentro de poco en la semana cuando la vea el mecánico y ya estamos esperando que nos den el turno para la RTO, ya pagamos todo así que con suerte dentro de muy muy poquito van a ver a la camioneta andando de nuevo y son cerca de las 4 de la tarde, eh, eh, no te descontas, estamos yendo a buscar a uno de mis mejores amigos que vino hace poquito de visita de buenos aires para ir a pasear la perra, sacar unas fotos, tomar unos mates y disfrutar un poco que el día está súper lindo todavía, la lluvia no llegó así que Ahora sí estamos en la zona del Martial, en una picada vieja de cheros con Nao y con Sofi. Vamos a tomar unos mates, sacar unas fotitos y disfrutar del día que está increíble. Vamos a aprovechar las últimas horas de luz, son las 10 menos cuarto. Para los que visitaron, viven en Ushuaia o conocen poco. El verano hace que las horas de luz sean extremadamente largas. Es por la posición en la que estamos en el mundo. Es una latitud relativa. Bueno, y ahora sí estamos cerca de la casa de mi vieja, entrando a la zona de Playa Larga. Vamos a cerrar el video por hoy y esperamos que lo hayan bueno, ayer tuvimos problemas con el micrófono, dejó de andar, no nos dimos cuenta Nos dimos cuenta la noche cuando llegamos a casa, empezamos a ver los clips y no tenían audio Así que este es el cierre del video de ayer, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de hacerlo Si les gustó este tipo de contenido y quieren ver más, los leemos en la caja de comentarios Recuerden que suscribiéndose, comentando, compartiendo y todas esas cositas nos ayudan un montón Esperamos que tengan un muy lindo feliz de año y por qué no, capaz que más videitos antes de que termine también.